No fundamos el Estado con la mirada puesta en que una sola clase fuera excepcionalmente feliz, sino en que lo fuera al máximo toda la sociedad, porque pensábamos que en un Estado de tal índole sería donde mejor hallaríamos la justicia. Es necesario tener habilidad para fingir y disimular. Los hombres son tan simples y se sujetan en tanto grado a la necesidad que el que engaña con arte haya siempre gentes que se dejan engañar. Acusan a los demás de hacer aquello que realmente es lo que están haciendo ellos. Justifican su corrupción señalando la ajena. Desacreditan las ideas de sus oponentes con el insulto y la descalificación personal. Desprestigian la política extendiendo la idea de que todos los partidos son iguales. Fomentan el odio y la confrontación para ocultar que solo persiguen sus propios intereses. Cuando el cinismo domina el discurso político... ...y la falacia se convierte en el único argumento... ...¿qué es lo que queda de la política? Toda propuesta política es siempre ideológica... ...porque se fundamenta en un marco conceptual... ...que es el que define los valores y los procedimientos... ...que sirven de base para construir un modelo de organización y gestión... ...de lo que es común, de la relación entre el individuo y la sociedad... ...y del individuo con la misma actividad política. La legitimidad o validez de cualquier opción política o su comparación con otras propuestas distintas se ha de hacer a partir de un debate público en el que se valoren con argumentos racionales las ideas rectoras que les sirven de fundamento y los resultados concretos de su aplicación práctica. La falta de diálogo que dificulta el consenso y la colaboración entre aquellos que defienden modelos políticos distintos aparece cuando hay una defensa dogmática de las ideas que se presentan como esencias intocables ...o no se concreta cuál es realmente su significado o se desligan de la realidad económica y social. Como Hannah Arendt decía, la política, producto de la acción y del discurso, es lo más característico de la condición humana y la actividad más digna de la vida activa. Nuestra implicación en lo público es esencial porque muestra nuestro compromiso ante la resolución de los problemas comunes, nos liga a los otros y nos revela ante ellos. Por lo tanto... ...el sujeto primero de la actividad política es la ciudadanía... ...y en un sistema democrático, ésta es la responsable en último extremo... ...de los gobiernos, del rumbo que tomen las políticas públicas... ...y de sus efectos, así como del grado de cumplimiento de las leyes. De su capacidad crítica y de su implicación, depende que se fomente... ...un modelo más participativo o elitista, que el debate de las propuestas... ...sea más racional que sentimental, que las políticas no se diseñe pensando solo en el presente inmediato y que los políticos no ejemplares sean expulsados de los puestos de representación pública. Para conseguir una democracia participativa, es necesario crear y fortalecer un espacio público que posibilite una toma de decisiones deliberativa, en la que los diferentes agentes, después de haberse informado, debatan serenamente, con pruebas y argumentos racionales, las diferentes propuestas, ...para poder elegir aquellas que resolviendo los problemas existentes... ...y sin dejar de ser eficientes y eficaces... ...sean las que más favorezcan la cohesión y la integración social. Se trata de articular la diversidad de sensibilidades... ...y de conciliar los intereses enfrentados de los diversos grupos... ...de cara a reducir la conflictividad social... ...mejorar la convivencia y el sentimiento de pertenencia a la comunidad". La valoración de la política y de los políticos depende en gran medida de lo que estos hagan, pero también depende de cuál sea nuestra percepción de ello a través de los medios de comunicación. Los medios tradicionales rigurosos mediaban entre representantes y representados ordenando la importancia de los temas a resolver, garantizando la calidad y la fiabilidad de la información y ofreciendo la pluralidad de los puntos de vista existentes. Pero actualmente... La dinámica del infotainment parece haber invadido todo tipo de medios. La búsqueda de mayores audiencias convierte lo que había de ser el derecho a la información en un mero entretenimiento en un puro espectáculo. Se deja de hablar de las propuestas políticas para hablar solo de las relaciones personales entre los políticos, siguiendo una narrativa similar a la de los programas de telerealidad, en los que se prima la confrontación y el conflicto. La dinámica en las redes sociales se agrava. Los asesores de comunicación de algunos partidos políticos utilizan los algoritmos de la inteligencia artificial para segmentar la población y fomentar en ella los prejuicios, los bulos y el sectarismo. Se inician guerras culturales que intentan enfrentar los diferentes colectivos sociales y buscan mantenerlos en lucha para ocultar los intereses reales que se esconden detrás de de las medidas políticas. Hay quien reduce la actividad política a una cruenta lucha por el poder. Pero lo importante es para qué se quiere ese poder. Hay un poder sobre que busca dominar para conseguir los objetivos propios en detrimento de los de los demás. Y hay un poder para que busca dialogar para coordinar los esfuerzos comunes y poder resolver los problemas sociales. Cuando toda la acción política se reduce a conseguir un poder sobre los demás, el resultado es la desigualdad y la tiranía.